¿En serio? Él es Luis Carlos Díaz. Y ella es Naki Soto y hoy justamente no es en serio, sino en serio. Ajá. ¿Por qué en serio? Ay, se nos olvidó traer unos tragos. Bueno, siempre en Entregrados habrá tragos. Y nosotros hoy queremos hacerle un homenaje a uno de los principales shows de El Patio Content Studio, Entregrados. Porque hemos conseguido muchísimas maneras de referirnos al alcohol en lenguaje venezolano. Eh... Digamos, porque esas cosas tan serias como eh, ebrios, beodos, Borracho. embriagados. Ah, no. Diga, aquí tenemos otras maneras de hablar de ese tema, pero también tenemos unas maneras de llamar a la ocasión en los que la gente entra en esta historia. Lo raro es que ocurra claro. una cosa como entre grados. La gente bebe y entonces está en, está en una rumba o en un bonche. <risa> y bonche es una palabra... Yo creo que venezolanísima. Está en un bochinche, novio, en una guachafita. Bochinche y guachafita son palabras que los venezolanos se llevan en la maleta y en el exterior, en los momentos más extraños que uno se puede imaginar, abren la maleta y dicen guachafita. Y el resto, ¿y qué? ¿Ah? Bueno, pero mira, allí también entra una es de nuestras palabras polisémicas favoritas, que es joda. La, la joda. La gente está en una joda. Okay. No, no es que está en una rumba, en una fiesta, sino que es distinto a que alguien te joda la vida. Claro, pero ah, es un, vamos a llamarlo un momento de distensión. <risa> Eso es una joda. <risa> que es cuando la gente toma alcohol, muy bien. Porque en Venezuela no tomamos. En Venezuela la gente se echa palos. O, o se cae a palos. Se cae a palos. Ya por ahí tenemos entonces unas diferencias. No, pero tenemos otros verbos. ¿Qué más? La gente en Venezuela traga caña. O se raja a caña. <ríe> Traga caña. Perfecto, porque caña, que igual no es tan de acá, se usan muchas otras partes. Caña es un genérico para cualquier bebida alcohólica. Y además se caen a curda. Por supuesto, si Ajá. te caes a palos, te caes a curda. Muy bien. La curda. Y hay una cosa maravillosa y es que en Venezuela los tragos se campanían. Claro, el clac, clac, clac, cla de los palos de whisky, muy de la tradición adeca venezolana, que viene incluido con dedo índice para remover el trago. <risa> ¡No vale! El campaneo es exactamente la negación del dedo índice. Pero aquí es? tienes doble, aquí tienes el cencerrito. ¡Ah, oh, y Está meneado. bien, chévere, con el dedo. Claro, porque mm. además de campanear unos tragos, la otra gran tradición venezolana es brindar los miauos. ¡Qué palabra tan antipática! Suena fea, pana? horrible, terrible. Oh, santo pero cielo. a qué se restringe brindar los miaos? Que si nace un bebé o lo bautizan, o es un cumpleaños, o cualquier cosa asociada a que hay una fiesta de, de un bebé. gente pequeña por allí y están los adultos, ¿qué hacen? Brindan los miados del niño. ¡Qué belleza! Pero eh, también ya. tenemos <risa> otras particularidades. Eh. O sea, en Venezuela las cervezas no son cervezas, son frías, son birras, okay. o son tercios, por ejemplo, que es una de las medidas. Perfecto. Así como los mexicanos dicen chelas. Cool. Nosotros tenemos nuestras birras. Pero... A mí me encanta el asunto de las medidas en Venezuela de las bebidas, porque arrancan en una cosa chiquirritica y plana como la carterita. Ok, y es termina, el modelo más chiquito. Terminan en unas botellas gigantescas a las que llaman pata de elefante. Pata de elefante es una medida ¿Ven, venezolana ¿verdad? que significa ¿verdad? un litro 750 medidas. O sea, un litro y tres cuartos, que es una... Bueno, que supera a la que por muchos años fue la máxima medida, que era la pecho cuadrado. Sí, que es una marca comercial. Pero tener la pata de elefante ya nos dice que la rumba va a ser grande. Seguro, prolongada, para menos. mucho. Así que, queridos amigos, prepárense, agarren su chorrito, échenselo a los muertos y rindan tributo, porque en Venezuela hay escalas para hablar de qué tan mareada está una persona. Señorita Naki Soto, ¿qué pasa aquí? Que hay una diferencia ostensible, ¿les, eh? entre una pea y una rasca. Sí, señora. No, no es lo mismo. Allá hay unas gradaciones en la borrachera. Entonces, Vamos a empezar con la escala alcohólica venezolana. Escala alcohólica venezolana. En serio. Lo primero es que la gente cuando bebe, el primer estadio es estar alegre. Ok. La gente que tiene alegre. muchísimo sentido. Sabes que va a venir más alcohol, que te vas a hablar con temas agradables, con gente que tú quieres. Tú estás alegre, estás de buen humor. ¿Significa entonces que después de estar alegre pasas a qué nivel? A este nivel que yo de verdad no entiendo, pero bueno, lo tildan sabrosito. Está ah. a nivel sabrosito, pero pasa Que sabrosito no es que los demás se lo adjudican a la persona Y que Ajá. él está sabrosito No, no, no, no. Tú, no. Tú, tú, tú, tú. tú te sientes sabrosito Es el momento de la desinhibición Es el momento okay. de la liberación Es el momento en el que sientes que las temperaturas cambian Ajá. Y que empieza entonces esa actividad de... La distensión Sí, eso, estar okay. sabrosito Porque el siguiente nivel es estar tomado Estás tomado. Es decir, cuando ya, ya se te nota. Cuando la gente se da cuenta que ya el alcohol te hizo efecto. Ah, caramba. Está tomado. Pero, pero es un nivel ahí de contención. A mí me gusta más el nivel siguiente. Me parece precioso <risa> que es estar prendido. ¡Claro! Y además claro, que llegue sí. con todo y su frase es además prendido que arbolito de Navidad. A mí me parece precioso porque además prendido tiene una connotación lúdica. Y es como si la gente tuviese chispitas de colores, una cosa, una estrellita en la cabeza. Una, la gente está prendida. Ya ves que le brilla la frente, ya ves que le empieza a brillar alguna parte porque empezó a sudar. <risa> es decir, estar prendido. Uh, no lo había asociado! No, es verdad pero no es lo mismo estar prendido que estar alegre ya, bien, ya se dan cuenta que es una gradación Ajá. alegre lo poquito y prendido ya estás a un nivel ah. donde tú se todos saben se siente se nota que entraste allí yo adoro la próxima palabra la palabra maravillosa me, me parece hermosa cuando la gente está Zarataca Zarataca o Zarataco, Ajá. que no es exclusiva de Venezuela, se usa en otras partes, es con S, no con Z, y Zarataco es una palabra que habla ya de ese nivel donde te entregas. Es decir, estás prendido, sabes ya que estás prendido. en el alcohol, en la ruta del alcohol. Puedes pedir más, y la gente acepta que estás en un espacio en el que puedes hacerlo. Claro, fíjate, los Zaratacos son exactamente aquellos que se toman los tragos fondo blanco. Porque claro. en Venezuela la gente no se toma el trago completo. Aquí te lo tomas fondo blanco. Y los maracuchos y otras zonas del paisaje que aquí siempre vamos prestando palabras y demás, claro. tienen ese mismo nivel y le llaman carbureado. <risa> que quizás tiene que ver con lenguaje automotriz quizás. y con que se te note el carburo, pero ahí vamos. Okay. Porque después de que estás prendido y zarataco, viene el siguiente nivel que es alumbrado. Alumbrado. Alumbrado es más que prendido. ¿Por qué? Porque lo que sientes es que la persona ya empieza a estar un poco aturdida. Es decir, ah, ya no brilla, sino que empieza a pegarle el brillo. Okay. <risa> como a decir ya que, no puede eh, con la cosa. ¿Y esta luz doble de dónde salió? <risa> y de verdad, esto es. Más leve que estar paloteado. Sí, señora, porque está paloteado. Es que, bueno, ya esta persona se echó los palos, los palos ya le hicieron efecto, ya está mal. O sea, mareado. paloteado como una piñata. Pues. No, no, no, no, ah, no, no, no. se no, echó no, los palos. no, okay. Se echó los palos. Paloteado. Paloteado. Entonces, pasamos a ese, pues ya está paloteado. Y lo que viene después es un nivel en el que no todos los borrachos decantan, pero se puede ver, a que ver. es estar no, Ah, ok, cuando se te agita algo en el ánimo. El alebre estado es ese tipo de persona que en su mareo también se pone un poco más violenta, o responde más rápido, o se pone gritona, porque cada uno tiene sus efectos bueno, y ustedes no dirán cuál es el suyo. Y ustedes verán a Manuel Ángel pegando gritos como un salvaje, por ejemplo. Tal cual. El siguiente nivel, después de que estás alebre estado, Ajá. es que ya dices: Estoy curdo. <risa> Curdo. Tiene todo el sentido del mundo, claro. Kurdo. Estar curdo. Pero curdo la, no, taima. La curda es la bebida Ajá. y estás curdo, es que ya la bebida hizo en ti todos los efectos que se buscan. Pero entonces sí tiene que estar al mismo nivel de estar rascado. Por supuesto. Porque por supuesto. no es rascado, ah, no, no. es rascado. Claro. Porque hay también como una suerte de autoaceptación. Okay. La gente está curda, pero no es si yo estoy gordo. No, no, no. La gente está curda y reconoce que está curdo, Pero el rascado sí dice yo estoy rascado. Exactamente. Esa es la condición que en Oriente se le dice ajumado. En la costa de la península de Araya, a esa condición de yo traigo una, una rasca encima, se le dice estar ajumado. Y efectivamente, en Islas del Caribe... Ah, se le conoce como Juma a la, claro, la, la borrachera. Pueblo, pueblo de pescadores comparten palabras, sí, así señor. que van a ver cómo pasa eso. A eso mismo en los Andes le llaman estar pisco. Que, ¿Pisco como la bebida? Claro, claro, porque además pisco no es exactamente la bebida de uva y demás. Antes de ser la bebida de uva, traída por los españoles, evidentemente, para que se cultivara en esas zonas de Perú y Chile, pisco era una palabra de lengua indígena quechua común a esa zona de los Andes y aún hoy en los Andes venezolanos se usa pisco para hablar del alcohol okay. y estar pisco como estar borracho. Y en los llanos a esa condición se le llama estar jalao. Jalao. Ajá. Una cosa que usan los llaneros y que no se usa en otra parte. Así es. También fíjate que en los Andes... Esa, esa, ese asunto de estar pisco también le dicen michoso. Michoso. ¿Por qué? Porque allá toman miche, una bebida alcohólica que se hace a partir de, de bagazo, de, de caña, si no me equivoco, de. Eh, sí, o sea, de, de melaza. Y bueno, de esa melaza Pero... sacan el miche. ¿Pero el michoso no es la gente que está más sobria que ebria? Nah, o sea, ya, ya hay un nivel de, de borrachera. El miche le, le pegó. Ah, de continuidad. Sí, o sí, sea, sí, tú, sí, tú sí, estás sí, jalando sí. caña permanentemente. Sí. Okay, Entonces, salivale. después que ya reconocemos y llegamos al punto que la gente está rascada Ajá. con estas variables regionales de estar rascado, ya pasas a los siguientes niveles que son los más altos de la borrachera. Comenzando por vuelto leña. Vuelto leña, ya, hay que recogerlo, sí, hay, ya, que hay que asomarlo. algo pasó allí, que tiene un hermano mayor que es vuelto mierda, <risa> que con las cosas dañadas, ya que toca en serio, sí. es un nivel donde tú crees que es absoluto, la, algo que está vuelto mierda ya no se toca, pero con los borrachos no, porque hay niveles superiores. Oh, santo cielo, a ver, después de vuelto leña, ¿qué sigue? Tener una trapo. Una acabatrapo. Porque el acabatrapo no es solamente cuando la persona decide que se va a rascar hasta las últimas consecuencias, sino que además ya todo el mundo sabe que generó un, vamos a decir, un agujero negro en, el, en la sala. Es okay. decir, que todo el mundo tiene que ver con ese borracho que hizo el ridículo o ese borracho que fue el alma de la fiesta porque tuvo un acabatrapo. Este, okay, el este, vale. acabatrapo ya dijo todas las cosas que tenía que decir, ya le gritó las cosas en su cara que se lo tenía que decir, ya le echó los perros a quien quería, ya llegó a ese nivel. A mí me gusta más este último nivel de nuestra escala alcohólica nacional. Hay algo más allá. Claro que es el borrado. Borrado. <risa> Cuando ya de verdad cero nivel de conciencia, usted no sabe ni siquiera cómo llega a su casa, cómo llegó a su cama, cuando de verdad no hay, no hay manera, pana, no hay ningún nivel de conciencia en tus movimientos, no hay memoria Tú dices, sobre lo me que. Tú dices, me borré. Pero yo le, agrego, yo le agrego otro elemento. A ver. Y es que al borrado. También hay una suerte de consenso social de que todos los que fueron a la fiesta o estuvieron ahí a esa hora tampoco quieren recordar qué pasó. Es decir, no solamente la persona estaba tan mal que no lo recuerda, Ajá. sino que todos ya hicimos el acuerdo de que, mira, chico, mejor no, no te digo qué hiciste. Ok. Vamos es a abordar. De ahí la gravedad de un programa que te grave mientras vas escalando en esta historia y permanezca allí la historia. No es grave, sabroso y que queden pruebas. Ok. Así que si llegan al punto del borrado sepan que cuentan con la complicidad de todos sus amigos que tampoco se van a querer acordar de lo que pasó allí y entonces ¿cómo es el asunto del resultado? No? ¿qué pasa al día siguiente pana? bueno la gente en Venezuela amanece con ratón enratonado que es la resaca en Venezuela ah, ta también amanece abollado abollado se utiliza igual cuando tienes muchísimo trabajo pero cuando no puedes ni con tu alma tú estás abollado oh. Mamado, que ya terminaste con un cansancio que tienes que dormir el resto del día. Y recuerden siempre que lo importante es hidratarse. ¿Seguro, es la única seguro. manera de recuperar una los somita, niveles. Una sopita, un té, un, una cosa que esté bien cargada, un, un agua de una buena proteína, siempre va a ayudar, aunque sea de carapacho de pollo, no importa. Pero que ayude a reconstituirte. Así que pásenla bien, beban con responsabilidad, beban con amigos pásenla bien porque hay que construir buenos momentos y sepan que hay un maletín de palabras venezolanas para cada ocasión que va a estar con nosotros. Él es Luis Carlos Díaz y ella es Naki Soto. Pueden ver muchos más de estos videos en Naki Luis Carlos en YouTube y en nuestro canal de Patreon, patreon.com slash Naki Luis Carlos, todo pegado.